¡Hola sé Aquí estamos en Todos de Tremel Pequeños Part 4 Os recuerdo que todos los canales que traigan en este vídeo van a estar abajo en la descripción del vídeo En el puesto número uno tenemos a un streamer llamado Descending Game Que su canal suele tratar sobre videojuegos, suelo jugar a bastantes videojuegos Como el Final Fantasy nuevo que salió que es la remasterización de otro de fantasy luego también suele hacer eh, un podcast que se llama canalle o algo así siento si no lo digo bien pero vamos imagino que es que lo he dicho bien porque luego lo veo unas cuantas veces que suele ser eh, lo que más ven en su canal que es un podcast como que lo hacen así por la noche que se juntan unos cuantos streamers y la verdad es que está bastante interesante y luego aparte pues también suele charlar de cosas en ya chatting la verdad que es un canal bastante entretenido Hace tantas cosas que describirlo aquí en un minutillo es casi imposible, así que eso eh, Ya sabéis, abajo en la descripción va a estar su canal y ahora os dejaré eh, un trozo de algún directo suyo El intento... A tu casa, ahí está, ahí está, me raya muerte. Vamos, vamos. a pegarle. vamos. me raya muerte. Mira, me raya muerte. En el puesto número 2 tenemos a un streamer llamado Gabi Gamer que en su canal suele estar basado en gameplays. Principalmente lo que hace en su canal de gameplays. Si sí, es cierto que alguna vez creo que Ahora son a los vídeos o tal, o se está hablando con, con los seguidores solamente sin jugar a nada, pero no suele ser lo común. Últimamente lo que está haciendo es jugando a Minecraft que tienen como, tienen como una serie que están bastante de streamer, streamer pequeños toros y la verdad que la serie está bastante bien, he a unos cuantos. Y luego pues también últimamente está jugando, bueno, ahora, cuando estoy grabando el vídeo, está jugando a Blade Witch, la bruja de Blair, el juego que salió ese y el Minecraft Dungeon, que yo también lo estoy jugando, bueno, cuando estoy grabando este vídeo, luego ya sé y eso, la verdad, poco más que decir. ¡Bro! No sé qué hago donando si después me voy a quedar sin para el PCF. ¡Bro! ¿Qué haces? ¡Puto amo, hermano! Puesto número 3. En el puesto número 3 tenemos a Uber Vaporeta. Un canal dedicado a Gameplay pero principalmente a dos títulos, a Rocket League y Carlos of Duty eh, Modern Warfare. Aunque también hay, eh, hay veces que prueba otros juegos, pero principalmente lo vas a ver. Por ahora jugando a Rocket League o a Call of Duty Modern Warfare. Hay un directo que está jugando al Star City 6, eh? lo prueba por primera vez. Bastante interesante el canal, la verdad. Por lo menos a mí me ha entretenido. Eh, si sí es cierto, lo único malo, pues que si no es de España, como yo los directos suelen ser algo tarde Pero bueno, yo por ahora puedo verlo, pero sí es cierto que hay mucha gente que a lo mejor no puede verlo por el horario que tiene, pero lo podéis ver recibido Y la verdad, poco más que decir de este canal La verdad que lo vi hace unas semanas y me gustó bastante y dije pues, voy a compartirlo con mis suscriptores de YouTube ¿Me No, no, no, poco, no, no, no, no, no, no, no, no, no, <tose> Allá, no, no, no, no, no, Número 4 tenemos a un canal llamado Sensei Dani que en su canal lo que suele hacer es dibujar porque él es dibujante y los y todo eso y mientras está trabajando porque no lo hace por hacer, lo hace porque es de eso de es lo que trabaja, de dibujar manga, es lo que suele hacer y mientras y mientras lo está haciendo pues está hablando con nosotros por ver cómo va trabajando y todo eso la verdad que un canal bastante de chill, bastante tranquilo la verdad de hecho diría que de los que más y poco más que decir la verdad que espero que os pase por el canal, que está bastante bien Y... poco más Y pues los que no os vais moriréis Su puta madre Maldito, pero a ver... Si se, te, te muteas, te quedas, te vas Es por si me tiro un pedo <risa> <risa> En el puesto número 5 tenemos a nuestro streamer llamada. Hola Patch, que en su canal lo que suele hacer es gameplay de juegos como el Animal Crossing New Horizon y son solo round, eh, también suele hacer bastantes sorteos, bueno tampoco una exageración pero suele hacer sorteos no sé cada cuánto la verdad, no os voy a mentir y también suele hacer bastante chat, charlando con nosotros y todo eso relacionando a vídeos, viendo cosas que le mandan los seguidores o cosas que ha visto por ahí que nos quiere enseñar la verdad que un canal bastante bien y bastante... con bastante variedad no lo sé, Martín, es que no sé qué tengo que a hacer ¿Quieres a salir tetas o qué? Los espíritus no se pronuncian Pues claro que me saldrán En el puesto número 6 tenemos a Un canal llamado Connect Y en tu canal lo que suele hacer son eh, Gameplays y a Charlar con Seguir el y todo eso, vamos, lo más, lo más común, pero la forma que lo hace es bastante bueno, la verdad Lo recomiendo porque tiene bastante buena calidad y la forma de comentar es bastante buena No os voy a mentir, lo recomiendo por eso principalmente y no sé, y aparte porque me gusta a mí Lo suelo ver bastante y yo creo que a vosotros os puede llegar a gustar No es que haga cosas que no se hayan visto nunca, pero su forma, eh, su forma de comentarlo y de hacerlo pues me parece bastante interesante. Toma ya, qué susto más laula, cámate. Me ha acojonado y todo. todo. Muchísimas gracias, Neoski, de verdad. Coño, qué susto. Kiser duerme en la obra, Kiser duerme en la obra, Kisser duerme en la obra, Kisser duerme en la obra. En la... Muchas gracias, lo que Obra, duerme en la obra, Kisser duerme en la obra, Kisser duerme en la obra. <ríe> Ay, muchísimas gracias, Neoski, de cabrón. En el puesto número 7 tenemos a una streamer llamada. Miku Chinasu, que en su canal suele hacer gameplays eh, e Últimamente ha estado haciendo lo de Animal Crossing Y de Kingdom Hearts, el último Animal Crossing Y Kingdom Hearts creo que está eh, empezando desde el primero hasta jugar al último El Kingdom Hearts 3 Y aparte también suele hacer bastante de ya y charlando y todo eso La verdad que un canal bastante interesante y bastante de chill, la verdad Y poco más que decir, la verdad Mira, la bandera de España, espérate, mira Titi Venga, ponedme por favor el, el himno de España o el Betis Oh my god Rumanía me pone Por España todo, no, mira, oye que mira es que esto es la bandera de España en el puesto número 8 tenemos un canal llamado El Diario de Code ¿Y qué suele hacer en su canal? La verdad que nos suele dar bastante información sobre lo nuevo que va a venir en cuanto a videojuegos suele ver casi todas las conferencias en su canal de Twitch La verdad que es un canal bastante bastante bueno, creo que también hace como un podcast No sé si lo hace en su canal de Twitch en directo o solamente lo sube a su canal de Youtube Pero la verdad que es un canal bastante interesante y que yo creo que os puede Molar bastante, más que nada Porque aparte también de la información También suele jugar a gameplays eh, Charlar con los, con los seguidores Y todo eso, la verdad que Un canal buenísimo Que yo, en mi opinión, debería tener bastante más seguidores de los que tiene Así que, poco más que deciros Sobre este canal Aquí eres una persona muy cobarde, te lo digo ya Eres un cobarde, eres un cobarde Pero Tú me ves la cara y sabes cómo soy Pero ya a ti no te conozco Un día tendrás dos santos cojones de mostrarme una foto tuya y saber quién eres Porque ya que te encuentre, hablaremos de otra manera Porque tú estás ahí en la oscuridad Como una rata Ten cojones Ten cojones a dar la cara Porque tú sabes quién soy Tú en un, en un evento puedes venir por detrás mía Eres una rata Que lo sepas Algún día tendrás dos tantos cojones De venir a por mí Porque vas metiendo mierda a mis amigos por la espalda Eres un puto lastre de esta sociedad, un parásito Ten cojones de venir a por mí En fin <coughs> En fin Venib en el puesto número 9 tenemos a una streamer llamada Penny Fer, Que en su canal suele jugar a bastantes videojuegos Entre ellos son bastante de shooter Que también suele jugar también a juegos en los que se puede rolear 35 roleplay y ahora últimamente está con Resident Evil 2 roleplay Que la verdad que bastante bien, rolea bastante bien Por lo poco que he visto, porque he visto un resto del subido Y bueno, hay un poco Un poco porque ahora mismo que esto y poco más pero la verdad que es un canal bastante interesante y también hacen eh, ya chatting hablando sobre diversos temas bastante interesantes opiniones todo eso la verdad que canal de mucha variedad la verdad es principalmente muy variado ¿no? la verdad un canal muy variado y poco más que decir siempre que se gusta pues ya sabes es os pasar por el canal ¿Cómo? No se so, me está estoy inventando el nombre. Hijo. Oh. Ye, he puesto Ye, Vandal. Ya, M ya reao. No, este juego. No, no, no, no, si tuviera dinero, ¿sabes? Si tuviera. MiTean, ¡Paredes! Está muy ¿Paredes? fuerte. Ay, me ha dado un infarto, tío. Ese lo voy a quitar. Porque se oye doble. No el... Mírame si me he puesto roja. De manera última puesto. Tenemos una streamer llamada Cardigan Jin que en su canal suele hacer gameplays últimamente está haciendo de GTA V, Roleplay y Valorant la verdad que es un canal bastante interesante y bastante bueno lo, sig lo sigo desde hace bastante tiempo, la verdad, y lo recomiendo siempre. y aparte de, de GTA y eso, suele tener bastante de y todo eso no juega solamente a esos juegos, te digo estoy diciendo los que principalmente nuevamente está haciendo para que cuando metáis sepáis que ganar sepáis que A ver, y poco más que decir un eh, muro 10 bits son eh, ya, tío. Derecha, derecha derecha 10 bits es un céntimo 100 bits es un euro de ahí calcula ¿Lol? ¡Ah, bueno! <risa> de mierda! La verdad que espero que os haya gustado el de Streamer PEQUEÑOS PARTE 4 Y ya sabéis, espero que os paséis por los canales o por lo menos, darles una oportunidad Que ya os digo que son buenos, pero verdad Y poco más que decir Espero que os haya gustado este de Streamer PEQUEÑOS PARTE 4 Nada más que decir que espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. O dirás tú, adiós.